Saludos cordiales, prislines. Os habla Luis de Prisline. La invitada de hoy es Claudia. Ahora se va a presentar ella misma. Procede de Cuba. El tema de hoy es la tarjeta roja y cómo solicitar asilo político en España y quedarse a trabajar. Eh, todo viene por una pregunta, que se lo agradezco mucho, a Romer Ramírez que nos dice saludos muy bueno el vídeo yo escuché hablar de otra forma que es el asilo humanitario qué sabes de eso gracias veo todos sus vídeos muchas gracias a ti romer por la pregunta muchas gracias a todos los que nos dejáis comentarios en youtube os invito que el que vea luego este vídeo y quiera preguntar que pregunte Prisline siempre responde igual que Prisline siempre emite en directo como hoy entonces se me ha ocurrido pues traer un caso práctico claudia eh, bueno la voy a dejar que ella misma se presente y hacemos la entrevista preséntate claudia y, y ya seguimos ¿vale? Hola PRIXLINES cómo están mucho gusto soy claudia soy cubana tengo 26 años soy médico llegué aquí a españa por una por una visa de turismo una excursión que saqué desde la habana que al final de la excursión terminaba aquí desde un primer momento mi, mi primera intención fue quedarme lo intenté desde mi país, desde diferentes opciones, la principal que tenía para llegar aquí era por una visa de estudiante, la cual se me dificultó mucho porque eh, el internet allá en Cuba es un poco lento y los cursos no los podía conseguir, por lo tanto tuve que optar por una visa de turismo. Al llegar aquí, como siempre, traté de buscar la, las opciones más rápidas para poder legalizarme porque es muy difícil encontrar trabajo aquí estando ilegal. Acudió un abogado el cual me dio todas las opciones que tenía disponibles en ese momento. La primera que me dio fue una visa de estudiante que me recomendó que se podía hacer desde aquí mismo, desde España, pero tenía que ser, por, la visa tenía que ser por más, de 30, por más de 30 días, es decir, solicitar la visa y que te quedaran 30 días restantes para poder, para que te la pudieran aceptar. Lo cual a mí no me favorecía porque mi visa solamente era por 21 días. Me dio una segunda opción que era por contrato matrimonial, pero bueno, casada, así que tampoco me servía. La otra opción que me dio era por un contrato de trabajo. Contrato de trabajo que tenía que solicitar desde aquí de España, es decir, conseguir un contrato de trabajo de aquí de España y regresar a mi país y hacer toda la tramitación desde allá. Cosa que se dificulta mucho porque corría el riesgo de que no me dejaran salir o de que me lo denegaran y que perdiera Entonces, todo lo que había solucionado. La otra opción que me dio era el arraigo social, que como ustedes saben, tengo que esperar tres años, estar en paroná y una serie de ...de papeles y de cosas que te piden para poder aceptarlo... ...y la otra opción que me recomendó es un asilo político... ...asilo político que podía utilizarse... Eh, eh, ...tenía que sacar la cita... ...cita que tiene que ser solamente por sede electrónica... ...porque personalmente no las están aceptando... Eh, ...la cual me presenté a la, a la sede electrónica... ...traté de acceder a ella... ...que en estos momentos se encuentra cerrada... ...estoy intentándolo todos los días... Estoy de aquí desde el día 24 de mayo. Lo he intentado en todos los horarios, incluso me han dicho que trate de hacerlo en horarios no comunes, es decir, en los horarios de la madrugada, 2, 3, 6 de la mañana, horarios inoportunos que continúa estando cerrada. Eh, esperemos que en algún momento la abran. Logré contactar con una amistad mía que pudo acceder a ella y me dijo que los turnos lo estaban dando para enero del 2020. Así que, como decirle en estos momentos, pero tenemos la esperanza de que de que mejor y que se pueda acceder a ella. Bueno, mucho gusto, saludos para todos y me despido. No te despidas todavía, Claudia, que tengo que hacer la entrevista. Oye, okay, lo, la entrevista. Te, no te quería interrumpir, pero yo estaba pensando, los ordenadores de Hacienda no fallan. No, Esos nunca que no, nunca fallan. Oye, tienes que agarrarles algo, siempre funciona. Pero ahora aquí tenemos a Claudia, lleva 21 días en España, mm, quiere pedir asilo político y no puede pedir ni la cita. Porque los ordenadores no, no están saturados, ¿no? Están saturados, y, y dice que las citas no, no hay citas disponibles hasta el próximo aviso. Y la, y la dicen que se conecten horarios intempestivos, levantándose a las 4 de la mañana a ver si le dan cita. Pues eso, según la ley, no puede ser, porque cualquier persona puede pedir la, la cita, por lo menos del asilo político. Luego, ya que le den la cita para antes o después, legalmente, como he estado estudiando la ley, tiene derecho a poder pedir la cita. Te queremos ayudar, Claudia, y es que como nos preguntaba Romer, quería que habláramos sobre el asilo político y el asilo humanitario. Has explicado muy bien las vías que hay, lo que os expliqué en el otro vídeo, muy mejor sintetizado por Claudia. ¿Verdad? Solo te quedaba esta. Esto. ¿Te viniste en una excursión desde Cuba y te has salido de la excursión? Sí. Me quedé aquí por mejorías económicas y pensando de que desde que podía llegar... Eh, podía tratar de encontrar una manera de legalizarme o de encontrar trabajo o, un, o simplemente un, una visa de estudiante pero cuando me dieron las opciones solamente me se envía el asilo político y el arraigo social nunca mira tenemos pensé a... que fuera un poco más complicado pero no es complicado pero se va para adelante para eso estamos para ayudarte Claudia y es que en la audiencia los trilinees nos lo preguntan mucho por cierto tienes una tocaya tuya Claudia también pero de Colombia que nos saluda. Saludos, Claudia de Colombia. Estamos con Claudia de Cuba. Sí. Y como veo que te has incorporado, lleva veintitantos días, ¿no? Sí, casi un mes voy a cumplir ahora. Vino como turista y de las cinco vías que quedan para legalizarse en España, como ha explicado al principio del vídeo, solo ha podido optar por la del asilo político. Pero está luchando para que le den la entrevista, porque según dice la ley, ella tiene derecho a una entrevista en la que expone su situación y para esa entrevista hay que pedir una cita previa por, por internet y los ordenadores por lo visto no, no te dejan no No, la, la sede electrónica está parece cerrada saturado no tienen citas disponibles hasta el próximo aviso pues sabes lo que pasa que esa cita brisliners y claudia es muy importante porque tú en el momento que pides la cita todo queda congelado no te pueden las autoridades decir nada desde el momento que tú tienes la cita hasta que hagas la entrevista, pues, que pueden pasar meses, tú ya con tu cita estás legalmente en España, porque estás a la espera de una entrevista de asilo humanitario o asilo político o pedir la tarjeta roja, que es lo mismo, ¿vale? Le llaman la tarjeta roja también, ¿sí? porque luego si eso te van a dar lo que llaman la tarjeta roja. Pero claro, si el ordenador está saturado, pues fíjate cómo vas a pedir la cita. Porque cuando eso, pues lo demuestres de alguna forma, que te grabes cuando vas a pedir la cita. Oiga, que yo estoy intentando pedirme mi cita y no funciona el ordenador. Y aquí tiene la, las 3 de la mañana, las 3 de la tarde, ¿vale? La idea se me está ocurriendo. Claro. Porque es que en el momento que tú tienes tu cita, nadie te puede decir nada. De hecho, tienes derecho a médico, tienes derecho a asistencia jurídica, todo. Pero tienes que tener la cita. ¿Vale? Y luego ya en la entrevista explicar a las autoridades españolas por pues, los motivos. Os voy a leer la ley, que os la, la he estudiado. Mira, aparte de la Convención de Ginebra que define lo que es un refugiado político aquí en españa tenemos la ley 12 barra 2009 ¿vale? apuntarla si queréis ley 12 2009 esta regula cómo se pide el asilo político y nos dice en su artículo 3 y artículo 4 Prislines, los motivos por los que uno puede pedir solicitar el asilo político humanitario en españa Hola, oh, atento romer ramírez que todo este vídeo lo hacemos por tu pregunta que dejaste en los comentarios los temas que les puedes decir cuando hagas la entrevista por estar perseguida en tu país por razones de, de raza, de religión, de nacionalidad, opinión política, grupo social u orientación sexual. Vale, si tú por uno de esos motivos te sientes perseguida, eh, te puede valer para que te den lo que llaman la tarjeta roja o el asilo humanitario o el asilo político. Vale también puede valerte pues que tú sientas que corre en riesgo tu vida eh, o que estés sufriendo o sientas que puedes sufrir tratos degradantes o inhumanos o amenazas contra tu vida ¿Vale? estos son esto es lo que dice la ley Os estoy leyendo la ley barra 12 2009 Disliners. Y todo esto, tú, cuando tengas ya tu cita y, y hagas la entrevista ante el funcionario, pues tienes que mm, argumentarle que tienes motivos fundados. ¿Qué está pasando con los de Venezuela? Que me parece muy bien, porque debido a la situación que todos conocemos en Venezuela, pues se las dan, vamos, sin más preguntas casi. Con decir que eres de Venezuela, pues ya, como se, se sabe la situación. Claro, viniendo de Cuba, pues también, pero tendrás que a ver a cuál te acoges. ¿Vale? Y luego, en el artículo 8 tenemos los motivos de exclusión y en el artículo 9 ¿por qué te lo pueden revocar que eso lo vamos a dejar para otro vídeo para no alargar ¿vale? Mira mmm, Nos dice ahora mismo alberto varela saludos Luis y claudia desde colombia muy interesante tus vídeos bueno claro porque joder es que a ver mira claudia acaba de decir una cosa importante cuéntale lo del trabajo anda. Dilo tú que lo dices mejor que yo a los prislines, eso de que puedes venir buscar un trabajo y que te tienes que salir cuéntaselo dentro de las opciones que me dieron estaba la del contrato de trabajo como ya les expliqué anteriormente pero para tener un contrato de trabajo tú podías buscar el contrato de trabajo desde aquí desde españa pero no te aceptaban el, eh, la vista por contrato de trabajo de aquí tendrías que regresar para tu país y hacer toda la tramitación de estando desde allá desde Cuba, presentarte a la embajada, que la embajada decidiera todos los papeles legales, que lo analizara. Y bueno, si te aceptaban la visa, pues no había problema, vendrías a trabajar a España por contrato de trabajo y ya está. Pero eh, corría el riesgo de que me la denegara, que perdiera todo lo que ya había adelantado estando aquí. Es que me parece muy mal, o sea, pero es que la ley está hecha así: que una persona que llega a España y vamos a suponer que Claudia encuentra una empresa que la contrata. Pues no vale, no vale. Se tiene que salir y ir con su precontrato de trabajo a su consulado para que se lo tramiten. Eso lo hacen pues para que no vengáis todos, para poner, para poner trabas. Que Eso habrá que cambiarlo, eso habrá que cambiarlo. Nosotros nos dedicamos a la política, pero sí os mostramos la realidad. Hay cinco formas de, cuando uno viene aquí como turista, de legalizarse que ya lo visteis en el vídeo anterior, Claudia también lo ha visto, las cinco formas. Ella está en la de asilo político, porque claro, de estudiante te piden que cuando tú puedes llegar como turista y quedarte como estudiante, pero cuando haces la solicitud para quedarte como estudiante, que te matriculas en algún centro de estudios, te tienen que quedar cuántos días? 30, 30 días. 30 días de, de visa, que no era tu caso. No. La otra forma era lo del matrimonio, pareja de hecho. Pero Claudia está casada. no se puede buscar un noviete por aquí, una noviete. La tercera es la que estás. Solicitar asilo político, pero tienes que pensar bien cuando hagas la entrevista en el ministerio, consigas tu cita y hagas la entrevista, a ver qué motivo, ¿vale? Claro. Sobre todo, hombre, yo votaría por la opinión política. Puede ser una opción. Hombre, de las que hay, raza, religión, por religión respetan en tu país, ¿no? Sí luego estaba la de los tres años aguantar aquí tres años no sé cómo quieren que aguante la gente tres años sin poder trabajar y entonces ya sí y por último la de ese es otro camino si consigues que una gran empresa o una empresa tecnológica que no tiene que ser grande te ofrezca un contrato ahí no te tienes que salir y te responden en 20 días ojo tiene que ser o una gran empresa de españa o una puede ser pequeñita tecnológica es lo que dice la del PRIXLINER, os estoy dando un camino Eso sobre todo para los que estáis aquí como turistas En 20 días te responden, ahora lo tiene que tramitar la empresa O sea que otro camino es que busques empresas tecnológicas Luego te digo dónde está aquí el campus de Google, que allá hay muchas startups Y eso te lo tramita la empresa Y en 20 días responden y te puedes traer a la familia Pero tiene un fallo, Yo os lo dije en el vídeo anterior, pero lo repito Para que lo sepa Claudia que te lo, si te lo dan tienes que trabajar para esa empresa por lo menos en los prim primeros no sé si es el primer año los primeros años pero bueno eso en 20 días te responden y ahí es la excepción ahí no te tienes que salir fuera vale y tienes que tener o por lo menos una titulación que acredite que puedes trabajar en lo que te van a contratar o una experiencia demostrable de tres años incluso sin titulación pero tienes que mostrar hombre si tú eres médico Vale, a ver, estamos haciendo un poco tormenta de ideas. Ya ves que yo voy muy así, Girlinas, pero es que quiero daros la información. Claudia, mmm, diles lo que tú quieras. Es tu momento de hoy. ¿Te quieres decir algo más que quieras añadir? Voy a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, Te quiero ah. decir para no acaparar el vídeo, que a mí me tiene muy visto. Tú eres nuestra invitada pues. de hoy. Ya le he comentado todas las opciones que habían, todo lo, lo que. Estoy... Mira, pues tenemos preguntas. Nos dice, gracias a los que nos preguntáis, ¿eh? Luis lo que lo estáis en directo en el chat y los que lo veis luego en los comentarios. Que ya veis cómo vamos respondiendo a todos, como a Romer Ramírez, que nos preguntaba por el asilo humanitario. Claudia, hola Ale. Eh, nos dice, Claudia, dime algo. ¿Tuviste quien te recibiera allá? Muy buena pregunta. ¿Aquí? Sí, cuando has venido aquí tenías a quien te recibieron. Sí, tenía una amiga que me ayudó bastante y de hecho todavía me está ayudando. Me fue a buscar el aeropuerto, me recogió en su casa, me empadroné ahí con ella y bueno, y aquí estoy. Ah, muy bien, ¿te has empadronado? Sí. Muy bien. Desde... Y una pregunta, ¿tu amiga, esta que te estaba esperando cuando viniste, ella cómo había entrado? Cuéntaselo también a los príncipes para darles más caminos, ¿vale? Por la misma vía que yo. Llegó por la misma vía que yo, turista, ¿no? por turista, en una excursión también de Cuba, en una excursión lo que pasa es que su mamá es ciudadana española y ella tenía ah. otra opción más factible y ha encontrado un abogado y demostró y en tres meses le llegó la, la residencia claro que si tiene su mamá española es más fácil claro, claro. entonces es española prácticamente uh -huh. nunca había venido a España la mamá pero la trajo y... pero y la ya. española de español. español? Vale, pues yo estoy convencido que te va a ir muy bien. Claudia, aquí estamos para apoyarte. Vamos, ya lo ves. ¿eh? Y aparte que nos ayudas a todos porque con tu experiencia, con pues mucha gente que está allá, pues aprende. Pues claro. ¿Sabes? Dice, nos dice Néstor, Néstor saludos Néstor, que nos está preguntando, saludos, me acabo de conectar, me llamo Néstor. Esqueda, viajo este 26 de junio de Perú a París y París a Madrid. Algunas recomendaciones, por favor, se lo agradezco. ¿Qué le decimos a Néstor? Claudia. Néstor, ¿cómo vienes? Como turista... Supongo que vienes como turista, ¿no? Debe ser. No nos lo dice. Néstor, si puedes, dinos si vienes como turista. Si vienes como turista, mírate el vídeo justo que está debajo de este, que os digo las cinco formas que existen según la ley española de cuando uno entra en territorio español como turista. Hay cinco maneras de quedarse luego aquí legalmente para residir y trabajar una de esas cinco formas es la que está usando claudia que es solicitar el asilo humanitario depende un poco de tu situación personal el asilo humanitario se lo dan se lo pueden dar a cualquier ciudadano Bien. que reúna las condiciones lo que pasa que a los de venezuela debido a, a lo mal que está su país y los disturbios que hay pues se los están dando muy fácil ahora también para pedir el asilo humanitario mira lo que le pasa a claudia que va a pedir la cita no la entrevista la cita para la entrevista y no se la dan está saturado ¿Vale? hasta nuevo aviso pues mira, Néstor, si eres venezolano lo vas a tener muy fácil. Exactamente. Cuando llegues a España, lo primero que tienes que hacer pedir la cita para pedir el asilo y, y empadronarte. Tú te has empadronado, ¿verdad? Yo sí, sí. Empadronarte por si acaso, porque eso siempre va bien ¿vale? Es muy importante. Eh, claro, porque ya empieza a contar los eh, eh, Los tres años. Los entonces Néstor a ti la tarjeta roja si consigues la cita porque pero luego te funcionarán algún día los ordenadores porque yo he hecho muchas entrevistas a personas que la tienen ya en marcha ¿eh? Sí, claro sobre todo sí. lo que pasa que ahora en estos momentos parece que hay demasiadas citas y están esperando que se ocupen un poco para poderlas abrir pues mira Me Néstor mira, nos está diciendo Néstor pues buena idea dice el asilo humanitario lo pido por el aeropuerto o directamente en madrid pues mira Néstor, yo casi pasaría primero la, la aduana Os voy, a, por cierto os voy a hacer otro vídeo de cómo pasar la aduana sin problemas que lo tengo ya preparado pero como ha venido claudia eh, digo primero claudia la invitada y otro día ya les hago yo el vídeo de cómo pasar la aduana sin problemas a ver Néstor, legalmente tú puedes pedir el asilo mira una idea en la aduana pero imagínate que, que el de la aduana como que no está mucho por la labor imagínate el funcionario que toca, pues es capaz de ponerte en el avión de vuelta. Aunque legalmente puedes pedirle en la aduana. Yo, yo personalmente pasaría, como ha hecho Claudia, como turista, pasaría la, la aduana. Os voy a hacer un vídeo cómo pasar la aduana sin sí, dificultad. Y luego ya en Madrid pediría la SIM. Sí. Ahora le voy a hacer la pregunta a Claudia. ¿Se te ocurrió pedirlo en la aduana? ¿Lo habrías pedido? Habría no, sido un no, poco complicado, no, no, ¿no? No, no. A ver, lo puedes pedir, pero claro, ya venía con una excursión. cuéntales cómo venías. Claro, imagínate ahí en los pasaportes. Oiga, que me salgo, que yo. Claro, según te toquen, yo Néstor, ¿tú qué le aconsejas a Néstor? Pedirlo en la aduana, en el aeropuerto no, no, o pedirlo en no, la Yo aconsejo que pase primero y.. Y luego aquí en Madrid. Y luego aquí en Madrid. Ahora sí que te aconsejamos que cuando pases a Madrid ya te pongas a buscarlo el, o sea a pedir la cita se pide por internet Dile, sabes la dirección no la sabes exacta ¿no? no pero bueno por Google no por Google sí eh, buscar cómo pedir cita para asilo político en España y enseguida te en sale enseguida todo. te sale la web del ministerio y tienes que pedir una cita que te dan día y hora ahora ella está teniendo problema porque el ordenador está saturado porque hay tantas citas no sí pero vamos, si te sirve N Néstor, yo lo pediría para más seguridad, porque ya te digo, no va a ser ya sea, que lo pidas en el aeropuerto y les dé por ahí, yo qué sé, tenga mala mañana el funcionario y le diga no, no. vale Yo pasaría como turista y luego lo pediría. A ver, dice excelente. Sí, vale, mira. Sí, el de cómo pasan las buenas en los próximos días os lo hago. Por cierto, y que no esté suscrito, vamos, que se suscriba ahora mismo y que le dé la campanita. Para que os avise, porque Prisland siempre emitimos en directo, Claudia. Siempre en live, como ahora. Me escuchan. A ver, otra pregunta. Venga, lésela tú, que yo se... acaparo muchos vídeos. Luego me regañan. La última pregunta. Lela. Hola, saludos desde Siria. Soy venezolana, pero estoy pensando irme a España como turista. Pero quiero pedir asilo como siria o venezolana. Tengo los dos pasaportes. Necesito ayuda. Aconsejenme. Claudia, que lo está pidiendo, te va a aconsejar. Yo te aconsejo que te veas todos los vídeos de PRILI y el que vamos a hacer de la DOAN. Bueno, Tú aconsejales tu, tu opinión. Como cualquiera de las dos, con cualquiera de los dos pasaportes ya puede pedir asilo político, como Siria o como Venezolana. De todos modos tienes que ver la, la forma de fundamentarlo, pero me parece que cualquiera de las dos opciones te va a resultar factible. Oye, nos dice, mira lo que nos pregunta, Lele a los PRILINE lo que nos pregunta yo, que me está. ¿Hacen redadas en España en las calles? No. John, no. Gracias no, a Dios, no, no. todavía no. Yo la quería. <ríe> no hacen redadas, John. Escucha, pero claro, es bueno pedir la cita cuanto antes, se lo digo a Néstor y, y bueno, Yamal también. Porque en el momento que tú pides la cita, aunque no hayas tenido la, la entrevista, aunque hicieran redadas, que no las hacen, ya veis lo contenta y tranquila que está aquí Claudia. Eh, si tú tienes la cita no te pueden hacer nada desde, desde la cita ¿eh? no desde la entrevista que la cita que pides por internet ya es tu salvoconducto Tienes derecho a abogado a médico asistencia bueno un montón de cosas vale por eso ya está preocupada porque el ordenador no le dice que está saturado que pruebe a otra hora vale pero no hacen enredadas no os preocupéis yo no he visto ninguna pues muchas gracias PRILINES. Sí, gracias por estar ahí gracias por suscribirse que no esté suscrito a ver mapa mental que no se me olvide deciros nada así ah, que dejéis preguntas en los comentarios que siempre se me olvida que muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a claudia por haber accedido que me ha costado mucho fijaros la situación que se ha salido de la excursión que vino como turista y se salió de la excursión hoy no hemos ido al aeropuerto hago otros vídeos desde el aeropuerto pero por si acaso <risa> Saludos desde Madrid. Añade lo que quieras, Claudia, si quieres, y ya nos vamos. Bueno, un saludo para todos y, y espero que os vaya bien. Y bueno, y si todo va bien, esperamos contar contigo, ¿no? Pues sí, claro. Porque como te vuelvas a Cuba va muy mal allí internet, ¿no? Sí, sí. No vamos no <risa> a poder conectar por Sky, ¿no? Muchas gracias, Prilines. Muchísimas gracias por estar ahí. Acordaros suscribiros. Chao, chao, amigos. Gracias, eh, Claudia. Bueno. Chao.